Vamos. Con el Team Fight Tactic. O táctica maestra de lucha. no queramos llamarlo, ¿vale? Vamos a ver si puedo conseguir. Ayer eh, tuve, tuve jugando fuera de, sin directo. Y tuve muy buen resultado mezclando asesinos con salvaje. La mezcla era muy interesante. Vamos a ver lo que me sale hoy. Aunque pierda, no busco ganar. Busco practicar y encontrar el. La mezcla perfecta de daño y. bueno, daño y que me dé buen resultado en lo que decide en la batalla. Por ahora lo que mejor resultado me han dado ha sido los asesinos y.. La mezcla de asesino, ninja y salvaje. Ha sido lo que mejor. Vamos, lo que. Mejor me ha ido para jugar. Mezcla de asesino, eh, ninja y salvaje. Un ninja, eh, y Luego mezcla salvaje con. Eh, asesino. ¿Qué pasa? que como ya sabemos en este juego eh, las cartas son limitadas si yo me leo a coger un tipo de héroe y otro también lo está cogiendo pues uno de los dos al final el que más cartas pille va a ser que más va a poder digamos que subirle de level por eso es un contrapunto muy jodido que si yo me voy a por uno y el otro se va por otro y el otro pilla la carta antes que yo pues está claro que el otro lo va lo va digamos que a upgradear. a no ser que al final a base de perder la batalla, pues piense y cambia su estrategia y se deshaga de ese héroe, por lo cual la carta vuelve a estar disponible para su compra. El juego, pues, mezcla la putada de la baraja, que es una baraja limitada, y demás. Ya también es suerte, suerte en el sentido de que tú no sabes el... El oponente que va a coger. No lo sabes. No sabes. No lo sabe. Puedo compartir directo por Twitter. De manera creo Que tengo puesto automáticamente Para que se la comparta. Bueno, luego lo vemos Se va a partir a empezar A ver Venga, te digo Para ir empezando No me acuerdo si tiene ninja asesino o ninja asesino. Sí. Un ninja asesino. Más tiene nada más que uno. Lo que no entiendo aún, porque hay gente que eh, ya en la primera ronda de jugar contra ellos, vamos, de, de luchar contra jugadores, están cargados de objetos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue tanto drop de objetos? No lo entiendo ¿Bug? ¿Hack? ¿Qué será? Bueno, pues Este es muy bueno Y lo vamos a poner La gente va a por Grape Que no vea Van todos a por Grape como se mañana, yo voy a seguir, con mi, voy a intentar otra vez mis técnicas de ninja, salvaje y asesino, y a ver ¿dónde sale. A ver, para que se le cargue el mana más rápido. Y puede usar la urti. Otro asesino. Y este es muy bueno. Y aquí tengo otro asesino, pues si le pongo a Zed... No, o sea, ¿qué tengo aquí, coño? Ahora mismo pongo a Zed porque luego voy a poner a otro, que creo que es Kuma o Kemen, no me acuerdo el nombre hace mucho que no juego lol así que no me acuerdo muy bien de la nombre de los héroes moneda, dame drop, cabrones, déjame dame moneda, quiero drop, drop, drop, quiero objetito, objeto, objeto, objeto bueno, ya sabéis, voy a intentar la mezcla que me he dado un resultado que es asesino con salvaje y con eh, y con ninja ninja, salvaje, asesino ahí ya tengo todo en plata, esto esto va pintando bien vale, esto va pintando bien victoria asegurada posiblemente, porque no no lo saben no se sabe así será muy fight muy fake táctil pero como no tenga su, como no tenga suerte de que te den la carta que tú quieres la no vale no vale nada la táctica vale Es fácil Puede deshacerse. En, realidad, en realidad, sabiendo un momento mmm, Poner en posición a tu tropa Por así decirlo Equiparlo con algo Que mejore su estadística Y mezclar unidades Que se apoyen entre ellos La partida está ganada La partida está ganada No Y no voy a rotar, no voy a ir a lo que voy. Nada de que. Además, voy a voy a guardar oro. Me da igual de esta. Pero por lo menos no voy a gastarme oro tontamente en una carta. En dar un, un rol a ver si me salen otra carta. ¿Para sí. qué? Así me veo un poquillo que lo que tiene la gente. Mira, este también lleva a mi amigo. Oh, del base. Eh, Casiz. Y hace. Vale, voy a estar. Vale. A tu casa a espárragos. Go to your house a espárragos. Eh, no me acuerdo cómo era Fried y espárragos en inglés. Venga. Y venga Lo cojo Aunque ya haya visto a otro que lleve a Cacid Vale Pero a cogerlo yo Ya se le quitaba ese otro Y ya es punto para mí Ya lo tengo yo para mí He visto que otro se lo lleve Y en... para eh... Esparagation será en inglés, ¿no? Y así visto que otro se lo lleve Este va a mago. A hechicero. Sepultura. Sepultura. Bueno, Xavi, aquí sí. Doy caña. Aquí, por lo menos, las partidas me duran más. Y tengo un gran. Eh, un gran porcentaje de victoria. Bueno, a ver. A ver si me dan el que yo quiero. No está. Si sí está. No está. Pero bueno, puedo coger alguno por llevarme el ítem que llevo. Es que, cabrón, me ha quitado la pátula. Hijo de puta. Vamos que la pátula... Voy coge a coger Amor de Calle, más si me deja. ¡Qué cabrón! Pues... Venga. Más que nada por el ítem por el que lleva. Esto lo peta. Esto lo peta. Si sí me alejó de al otro. Otra, me han puesto otro. Ah, porque me falta. Vale, tengo que comprar a alguien más. Ah, pasa nada, si pierdo esta.. Bueno, te veo, lo, veo, lo, lo veo complicado perder esta, pero bueno. A ver si me sale ya otro asesino U otro salvaje Solo los Bueno, la mala pues va a meter mientras Mientras tanto, mientras que consigo otra carta que lleva vale parece que pita un poquillo no parece que pita un poquillo nada más un poquillo parece Solamente un poquito. A ver, eh, venga y venga. Ninja y espadachín Zen no me interesa. Ahora sí voy a ser así. Venga y venga y otro. Venga y venga. Vale. Y aquí tengo otro asesino. vale este vendí no a bajar ahí me cosa cabrones da mejor de todo Esto Items I need more items I need more items More item. oh, items O items Eh Vale ve. Quien sea Ya se ha deshecho de esto Porque no lo está comprando No Aún no me han dado Que yo quiero Y esto Residencia mágica Puta, ¿no? no voy, a, voy a guardarlo. Voy a guardarlo. <coughs> uh, a te he antes, ¿no? Sí. Te he antes y te voy a ir a probar a reventar. Eh, vamos. No saben que estaba los indios paches. Lo saben. Pasa que te estoy dando candelilla y todo guapo Esta quiero yo A esta quiero yo Pues lo siento por ti Y vendido Y a Catarina también Nivel 4, nivel 5, 1, 2, 3, 4 Y 5 Mira, pues tengo los ninjas Ya. Bueno, ahora, ahora por lo cambio. Tengo que quitar a Zed y poner a mi amiga eh, Kenen. Eh, que nunca me acuerdo. Porque la verdad que a Zed no me interesa. Me interesa a Kenen. Me interesa a Kenen. Y Rengar también me interesa. También puedo quitar ahora mismo a Kenen Poner a Ranger Y mientras intento levear a Kenen Ahí está. Asesino, salvaje ninja. Perfecto. Vamos a ver. Kenen Ahí está. En cuanto tenga a Kenen leveado. Lo meto. Kali es muy buena, pero no me interesa. Ya que voy a asesinar un salvaje. Ahí va. Y me interesa conservar esto. por aquí me gustaría pillarme una pátula no lo van a quitar todas eso es obvio yo quiero no la pátula para intentar hacer una mezcla la pátula o el recinto de fuerza no me coja tampoco ya pillado la espátula va a ser posible En serio. Me llevo la pátula. Porque allá conseguí darle a un a ver, a ver, tú sí si yo sé si lo que lo que quiero hacer. Vendía y ahora tengo aquí aquí tal que cambia forma, se la baje y cambia forma. Invoca un Coño. Y esto ya. Para a ver, ¿cómo va este? ¿Este me está dando? Sí, este me está dando. Lleva al mierda este. Habrá dicho el tío what the fuck? Vale. No. Ahí va. Es que no puedo poner a otro ninja. Que me hace falta mejorar lo que tengo. No tranquilo que aquí aquí duro. Aquí aquí doy aquí doy caña esto vendido. No sé que hablo vendido pero así, así encuentro lo que yo quiero. Ahí. ¿Quién se está llevando a hacer también? Aquí ya me han dado. No pasa nada. No pasa nada. Eh... No puedo, ¿verdad? Eh, no Tengo topetao. Carrenga es muy bueno. Salvaje y asesino. Imperial y asesino. Catrina muy bueno. Del vacío. Pensando... Pensando... ¡Ale! Pensando... Vamos a ver. Vale, me acabo de cargar uno. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aquella la tengo que conservar porque me gusta. Es más Sulti. Sulti me saca de mucho apuro. tiene 108 Sura Pues eh, a la mierda Tú A ti Quien sea Que se pilla hacer, Pues se va a forrar ¿O no? Esta no me lo ¡Ah, ¡Oh, cabrón! Eh, bueno, pasa nada Me voy a agarrar Me voy a caer Me voy a a reventar Uy, me ha tontado. Bueno, creía yo que me iba a reventar. Yo creía, yo pensaba, yo imaginaba. Yo pensaba, yo creía, yo imaginaba. Si sí, dicho, que comience el baño de sangre. Podría meter a otro luchador. Venga. Y ya si me exclamo A mi amigo Sarabaji que luchador Se va a tener vida adicional Pues mira Yo iba a comprarlo por si acaso Para ir poniéndole a la gente que quiera comprarlo Y mientras pues Ahí va, ahí va su urte. Que bueno, aunque ahora mismo te blandita pero Pero Ahí Vale ¡Ale, ale, ale! Bueno, a ver. A ver aquí que me puedo pillar. Que me interese. Ahí está. Si no me la quitan. Yo la quiero por la pátula. las patrullas nivel 7 pues ya está a ver si me... vamos más vale que duro tiene más que yo, ¿sí? ¡puño! con la falla oso ¡ah! pues tiene la mierda esa nah, será cuestión de... Basta y ser de Yo, la. Yo un buen por culo eh. Me he ganado el oro, pero me ha faltado la subida del level. Ale. Ale, ale, ale, ale. Y sí que me gasta todo y debería estar de más oro para poder ir sumando, pero bueno. Eh... Es así, ya estamos en la OVAT, lo que queda aquí ya de jugadores. Ya lo que queda aquí de jugadores. si me suelta algo, coño ¿Sí? <Susurra> Me mierda, cabrones! Ai E io me gusta ma... Parece que te he limpiado, no, parece que te he limpiado. bien por bueno, ahora vamos bien vamos muy bien por ahora Y la araña. Ah, vale. Limpieza se llama la película. Limpieza se llama la película. Que me mi mega de salvaje Asesino y el luchador. Es la, la, la polla. Es la polla. Es la.. Po La ya. La pocha. Podría vender a esta. O si me dan no. Me espera me abro aquí en medio a ver si pillo algo. Vale, todo un bot. uno un bot. Todo alguien que ha perdido. Vamos. Pero se para adelante, pa eh. Ahí usa la urti. Capulla. Ah, porque alejo más. Por eso. Porque alejo más. Por eso, es. ¿eh? Bueno, no pasa nada. la lejama pues no se acerca para usar la urte a ver cuál es por aquí que me interese este pero tampoco me faltaría otro lo voy a quitar este por la pátula ah, por la pátula voy a ir con dos pátulas puedo tener uno aislado en el campo. Y esta es un día de aquí ahora mismo ahí para que quede por culo por lo menos quede por culo, mientras voy yo aquí viendo para que me pueda comparar